Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Tomando Mate, Retomando Vida. Y hoy con un tema maravilloso, excepcional, un tema fantástico, un tema que a todos nosotros nos va a tener que hacer pensar y nos va a tener que hacer cambiar en muchos sentidos, en muchos aspectos. O por lo menos esa es la intención. La amistad puente hacia el verdadero amor. Ese es el tema. Y si hay un amigo, un gran amigo al que nosotros podemos recurrir para tomar como ejemplo, ese sin ningún lugar a duda fue Ananda. Ananda, como ya sabemos, fue ese fiel sirviente, fiel amigo, fiel discípulo, fiel ser humano que se mantuvo junto a su maestro hasta el último minuto. 25 años de su vida le dedicó a su amado maestro, el Buda, y también era su primo, fíjense. Sin embargo, esa, esa amistad superó cualquier, cualquier vínculo de sangre y fue mucho más allá. Y fue hasta llegar a tal grado y a tal punto que un día Ananda se dirigió a su maestro, se dirigió a Buda y le dijo, maestro, me he dado cuenta que la mitad, del camino espiritual, que la mitad de mi avance me lo ha dado esta amistad tan incondicional que tengo hacia ti. Y Buda le dice, ¿la mitad? La amistad, la verdadera, la más profunda, la más sincera, no es la mitad del camino espiritual. Es todo el camino espiritual. Porque la amistad es la que te conduce al amor. Y a tal grado había llegado esa amistad de Ananda que, fíjense ustedes, llegó a desarrollar cierto apego. Apego hacia su maestro, hacia su primo, que le impidió iluminarse y alcanzar esos niveles que Buda había llegado, sino hasta después que él desencarnó, después que él dejó este mundo. Por eso Buda le dijo... Me voy de este mundo, pero me voy con una inmensa alegría, Ananda, porque sé que ahora que yo no esté en la tierra, tú al fin te vas a poder iluminar. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Y entender la palabra, amigo, significa ir a la etimología de la palabra. Y significa sin mí, no estar con, con ese yo, dejar de lado ese ego el prefijo a ya sabemos que es negación y migo somos nosotros entonces amigo significa estar sin egos amigo también viene de la palabra amor y amor, amor viene de madre am y or significa luz, significa calor, significa cobijo entonces el cobijo, el calor de una madre eso significa amor Claro, si hay un amor también que alcanza esos niveles tan puros, tan excepcionales, tan maravillosos, es el amor que una madre tiene por su hijo. Y amor también significa el que no muere. Otra vez el prefijo A, y mor de morte, de muerte. Entonces, si llegamos al amor, si llegamos a esa vibración incondicional, a esa luz, a ese cobijo, podemos entonces alcanzar. Aquel estado en donde ya no morimos. Pero claro, para llegar al amor, que es la unidad, que es la iluminación, que es el estado búdico, uno primero tiene que seguir el proceso o el camino que Ananda desarrolló. Y el camino y el proceso que Ananda desarrolló es el camino de la amistad, de la verdadera amistad de la más profunda, de la más entregada, de la más pulida en todos los sentidos y en todos los aspectos. Por eso, mejorando entonces la amistad, vamos a acercarnos cada vez más a ese verdadero amor y vamos por fin a experimentar y vamos a por fin entender, si eso es posible para esta generación, que el amor ya no es dolor. Qué bonito sería ¿eh? que podamos ver todos nosotros personas cada vez más que alcancen esa condición y ese estado de ese amor en donde ya no recibe afectación, donde ya no recibe perturbación, en donde ya no recibe ese daño y ese dolor, a lo cual todos nosotros generalmente lo asociamos cuando hablamos de amor. Porque el amor, así como nosotros lo entendemos, por supuesto no tiene nada que ver con aquel amor trascendental. Y entonces hemos degradado a la amistad por debajo de ese amor, como lo entendemos. Sin embargo, la amistad está por encima del amor como lo entendemos. Está por debajo del verdadero amor trascendental. Porque la amistad sigue siendo dualidad. La amistad se necesitan por lo menos dos personas, puede haber tres, cuatro, diez, quince, veinte, infinitas personas. Pero cuando ya llegamos entonces al amor, ya se trasciende esa dualidad, el que ama y el amado, y entonces se llega a la unidad, y uno llega a un estado, y uno llega a una condición, y, a uno, y uno llega a convertirse realmente en amor, ya no está amando, uno es el amor mismo. Entonces, comprendamos y entendamos que la amistad tiene que estar por encima del amor según como nosotros lo entendemos. El amor de pareja, como lo vivimos, está muy contaminado. Hay muchos vicios, hay muchas dependencias, hay mucha, mucho celo, mucho posesionamiento. Todo eso impide, por supuesto, que el verdadero amor se manifieste. Pero tampoco lo podemos pedir, porque si ni siquiera hemos sido buenos amigos con otras personas, y mucho menos hemos sido buenos amigos con nosotros mismos, si no hemos aprendido la amistad en, la más amplia, en lo más amplio del espectro y, y, de la, y, y de lo que significa dejar afuera el ego, dejar afuera, eh, eh, esa individualidad egoísta que nos arrebata el verdadero ser entonces por supuesto el amor aún está muy lejos entonces eh, la amistad es un prolongado ensayo que nos lleva a titularnos en el amor por eso debemos de pulirnos, debemos de cultivarlo, debemos de alimentarlo debemos de mejorarlo de forma permanente porque ese es el camino hacia la trascendencia. La amistad surge con el otro siempre a partir de cosas en comunes que nosotros podemos llegar a tener. Y entonces si crecemos y rebasamos podemos alcanzar cosas y condiciones que están fuera de lo común. Fíjense ustedes qué maravilloso. Aquello que nos acerca a las otras personas para generar una amistad... Son aspectos, son condiciones y son situaciones que tenemos en común. Pero si crecemos junto a ese amigo o a ese grupo de amigos, entonces podemos alcanzar factores, condiciones, situaciones, estados que están fuera de lo común. Entonces, ninguna persona puede ser verdadero amigo si no tiene verdadero amor. O por lo menos un pequeño porcentaje de ese verdadero amor. Es un estado que se logra eh, cuando el ser está presente en nosotros. Es un estado que, eh, a medida que se va manifestando, que se va desarrollando, hace posible que la verdadera persona surja y se siente, se percibe. Cuando el verdadero ser, cuando el verdadero amor está calando y te está transformando, es una vibración y es una energía que trasciende el corazón, va mucho más allá de nuestro pecho, rebasa todo nuestro cuerpo y vibra, vibra hasta donde nuestra conciencia puede llegar y puede alcanzar. Las relaciones de amistad pueden existir inclusive entre diferentes especies, las Relaciones de amistad trasciende total y absolutamente el género humano, ya que podemos ser amigos no solo de los animales, sino de la naturaleza, sino que del viento, que de la montaña, que de toda la creación que nos rodea. Las características que hacen crecer este amor, por supuesto, y que debemos de, de tomar muy en cuenta, para pulirnos, para hacer que el verdadero ser comience a manifestarse y el amor comience a hacerse presente, sin ningún lugar a dudas es la confianza. La confianza más allá de aquello que las terceras personas nos pueden llegar a decir con respecto a, a, a quién es ese supuesto amigo o, o a quién es ese o, o cómo nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos. Siempre hay mucha crítica, siempre hay mucho juicio de las demás personas. Sin embargo, el verdadero amigo deja a lado todas esas críticas y todos esos juicios y prejuicios de otras personas y tiene confianza en ese amigo, y tiene confianza en el ser que se está manifestando dentro suyo. Otra de las características para ir puliendo, para ir mejorando, para ir avanzando en la amistad, por supuesto es la honestidad y es la verdad. Porque a un amigo hay que hablarle con la verdad, pero hay que hablarle con una verdad y una honestidad que no deje fuera el buen trato, que no deje fuera la bondad, que no deje fuera la compasión. Por supuesto, para seguir puliendo y para seguir avanzando, en el camino de la amistad, para alcanzar el amor, el respeto hacia el individuo, el respeto hacia las, las personas, el respeto hacia la vida, hacia uno mismo, es fundamental. Un verdadero amigo tiene también como característica saber apoyar, saber contener, saber escuchar a la otra persona. Entender y no ser entendido muchas veces es el esfuerzo, que un verdadero amigo debe de hacer, porque los amigos, y más, si tenemos desde hace muchos años, de repente vamos eh, cambiando en los diferentes niveles de conciencia. Hay etapas en donde cierta amistad nos sirve a nosotros de apoyo, de contención. Y hay otras etapas en donde nosotros servimos de apoyo, de contención. Somos nosotros que tenemos que orientar, que guiar. Y entonces si percibimos si sentimos que ese amigo está pasando por una vibración, una condición de vida de baja vibración, no debemos de pedirle ni debemos de exigirle que nos aporte a nosotros eh, ese afecto, ese cariño, esas palabras, porque él en ese momento y en, ese, en esa situación de su vida no puede hacer más que pedir. Y un amigo se tiene que sentir bendecido, se tiene que sentir agraciado, se tiene que sentir afortunado, que ahí está junto a esa persona que lo necesita y que tanto quiere y que tanto ama y que es su amigo, de poder brindarle ese apoyo. Claro que tiene que ser en la justa medida como una madre ¿no? cuando cría a sus hijos, tiene que darle hasta el punto de no dañarlo y de no afectarlo. Ofrecerle y darle las palabras y las condiciones y las oportunidades que corresponde, que se merece, que le van a servir realmente para poder despertar y poder salir de esa situación de dependencia. Entonces, el verdad, la verdadera amistad tiene, por supuesto, como característica fundamental, una aceptación sin juicio. Una aceptación total y absoluta respecto a la otra persona. La verdadera amistad tiene como característica en donde hay una presencia y una constancia, en donde puede ser físico o no. Porque si no la alimento, aunque sea con mi pensamiento y mi sentimiento, entonces esa amistad puede ser que se vaya debilitando. Tal vez no muera, pero sí no va a seguir creciendo. Y por ende, si no crece la amistad, tampoco va a seguir creciendo el amor en mí. Otra de las características que tiene la verdadera amistad, por supuesto, es la reciprocidad. Si yo tengo un verdadero amigo y si yo estoy mejorando en mí y haciendo crecer ese amor para que el ser se manifieste en mí, voy a estar buscando oportunidades para, para estar junto a mis amigos y, y, y brindarle y darle en cada momento y en cada oportunidad. Y por supuesto, debo y tengo que recibir. Claro, no hay que exigirlo, no hay que presionarlo. Se da de forma natural, se da de forma espontánea, porque si entonces hay un desequilibrio en esa reciprocidad, sin ningún lugar a duda, entonces hasta ahí es donde debo de llegar con mi amistad con esa persona. ¿Sí? Y hasta ahí es donde voy a poder seguir creciendo con él. Pero el universo tiene infinidad de posibilidades, infinidad de oportunidades para que yo pueda seguir creciendo en ese amor, en esa amistad, en ese estar sin mi ego. Claro que otra de las características es la empatía, la comunicación, dijimos hace un rato la bondad, la genera, la, perdón, la generosidad, la compasión, porque eso es saber... Estar en los zapatos del otro. Eso es poder sentir, poder comprender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pasando. Y si un verdadero amigo no tiene compasión, no tiene generosidad, no tiene bondad, no tiene empatía respecto a lo que el otro está viviendo, entonces ahí aún le falta mucho a la amistad por avanzar, por crecer. Ahí pudiese llegar a ser un compañero, pudiese llegar a ser un conocido, pero aún todavía no es amistad lo que se está dando. La característica, entonces, fundamental que debo de encontrar en un amigo o que debo de encontrar en la amistad es que me lleva a mí a superarme, que me lleva a mí a trascenderme, que me lleva a mí a mejorarme. Importantísimo. La verdadera amistad es una levadura. La verdadera amistad te ensalza, te mejora, te hace evolucionar a todos los niveles, a todos los planos. Y la verdadera amistad, para que tenga esa posibilidad de tener alas y pueda mejorar y pueda trascender y pueda evolucionar, tiene que ser con la menor cantidad de estructuras posible. Porque si ya nos hemos desestructurado y somos capaces de aceptar lo que se va dando, lo que se va viviendo junto a esa amistad, soy capaz entonces de no juzgar y por supuesto seré total y absolutamente recibido por la unidad, o sea por la divinidad, o sea por el amor. Porque si tengo aristas, porque si tengo todavía líneas rectas, inflexibles, duras, entonces todavía aún me falta seguir trabajando. Y el apego también es una de esas condiciones que se mantiene. Muchas veces, como le pasó a Ananda, como uno de los obstáculos obstáculos para poder entrar hacia esa unidad y hacia esa divinidad. Tener en cuenta entonces que estos elementos como la descalificación, como el pesimismo, como la negatividad, como el egoísmo, el agobio, que muchas veces es la densidad que generamos en el amigo, y ni que hablar de los celos, de la posesividad, de la violencia y el caos en general, son elementos que tienen que quedar completamente desterrados de la amistad. Porque entonces ahí hay puro ego, y mientras haya ego la amistad no se puede desarrollar, como la misma palabra lo indica. Y claro, el ser no va a poder manifestarse con ese grado de contaminación tan elevado. Y entonces el amor, por supuesto, ese amor que como dijimos hace un rato, debe de ser como el que tiene una madre con su niño pequeño, en el cual no hay separación, no hay división. Porque una madre cuando ama a su bebé recién nacido, lo siente como una extensión de ella misma. Todo es amor. Y ese es el ejemplo más cercano a lo que es el verdadero amor. Y nosotros, a pesar de no ser madres, bueno, hasta el día de hoy el hombre no puede ser madre, veremos el día de mañana, tal vez se pueda lograr, pero... <risa> más allá de si, de si seamos hombres o mujeres que no seamos madres, nosotros podemos alcanzar ese nivel de amor en donde nos conduce y nos lleva y nos hace sentir... La unidad total y absoluta. Esa es la iluminación. Ese es el estado del ser que se plegó total y absolutamente a la voluntad del Padre. Y eso es lo que todos debemos de llegar y debemos de alcanzar. Pero no podemos dejar de lado el camino de la amistad sin avanzar sin progresar, sin mejorar, sin pulir este camino, entonces el amor será algo idílico, el amor será algo lejano, el amor será algo inalcanzable. Y voy a terminar con una frase de Tagore, muy bonita, muy hermosa, para ya terminar este programa de Tomando Mate y Retomando Vida, y dice... Sé como el árbol del sándalo que perfuma el hacha que en ocasiones le hiere. Qué bonito, ¿no? Y a veces para ser amigos recibimos de las personas que consideramos esas amistades cercanas ciertos golpes, ciertos hachazos, ciertos juicios, ciertas condiciones negativas. Pero como el amor debe de prevalecer, cuando vienen esos golpes, de mí va a emerger ese perfume, ese amor, esa alegría, esa paz. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Hasta aquí con este programa de la amistad Puente hacia el verdadero amor y nos vemos hasta el próximo. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau.